Hola maestros, en este video vamos a corregir el que aparezcan los nombres con marca de agua en las grabaciones o presentaciones de nuestros alumnos. Esta... Esta configuración se activó al tener la grabación en la nube activa. Para ello nos vamos a ir a la sección de configuración. Y en la sección de configuración nos vamos a ir a la sección de grabación. Y en la sección de grabación hay que buscar la parte de grabación a la nube y hay que desactivar, porque va a estar activa, por eso están apareciendo sus nombres, hay que desactivar la parte de mostrar los nombres de los participantes en la grabación y después damos grabar y con eso ya debe de quedar solucionado el problema de las marcas de agua. Saludos.